Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy quiero hablar y profundizar del tema del Ganoderma. Hay veces que hay muchas preguntas, me vienen muchas personas preguntando ¿y cómo se toma? ¿y qué cantidad para este problema o para el otro problema? ¿qué diferencia hay entre el RG y GL? ¿por qué no puedo comprar, por ejemplo, Ganoderma en Amazon? Que hay empresas que venden muchos productos en Amazon. Vais a descubrir... ¿Por qué es mejor comprar solamente en DXN? ¿Qué diferencias hay en estas diapositivas? Primero empezando por que el Ganoderma tiene diferentes nombres, que es el mismo nombre en diferentes idiomas. Mucha gente lo conoce como Ganoderma. De hecho, os voy a contar una anécdota. Fui un día a la farmacia y vi que vendían Reishi, que es Ganoderma. Uy, y le dije, ¿usted vende Ganoderma? No, no, yo no tengo Ganoderma, yo no sé lo que es eso. Eso es Ganoderma, no, no, eso es Reishi. El rey reishi es ganoderma y el lingzi también es ganoderma, por eso muchos productos nuestros tienen al final la abreviatura de lingzi o si, que significa también ganoderma. Bien, vamos a hablar de qué es el ganoderma y por qué le dicen el rey de las hierbas, el rey de los champiñones y el modulador de la salud, porque realmente es un modulador. Eh, muchas personas que igual no llevan tiempo en DXN no sabrán, pero realmente se lleva utilizando más de 2.000 años en la medicina tradicional asiática y en China. Y realmente es un alimento, como los champiñones, pero es un super champiñón, un super hongo, un súper alimento que en la antigua China solamente lo podían consumir los emperadores, porque estaba considerado como el hongo de la inmortalidad o un elixir para la juventud. Bien, pero hoy en día, actualmente, no solamente los emperadores chinos de la antigua China, sino que realmente lo utilizan muchos famosos. De hecho, tengo un vídeo en mi canal de YouTube de otros famosos, aparte de Susana Griso y Pablo Motos, que lo utilizan para mejorar su salud y para encontrarse con más energía, porque obviamente eh, todos queremos tener más energía, más salud y encontrarnos mejor. Incluso tiene muchos efectos a nivel psicológico y emocional. Aquí tenéis abajo los diferentes nombres, científicamente se llaman Ganoderma lucidum. Yo recomiendo que cuando busquéis información eh, técnica, que hoy vais a descubrir alguna, pongáis Ganoderma lucidum. Y si queréis utilizar eh, Lingzi o Reishi, que hay otros nombres también eh, que ahora mismo no recuerdo, eh, podéis ponerlo eh, para buscar información de otros idiomas y luego traducirlo con el Google Translation. ¿Qué es lo que hace que este champiñón sea tan importante, tan valorado eh, y tan utilizado eh, no solamente en la medicina tradicional china desde hace muchísimos años, sino que incluso actualmente, como vais a descubrir? Primero tiene una función que hace que cuando entra en el organismo, por sus componentes, que veis en el lado derecho cuáles son un poco sus beneficios, hace que detecte en el cuerpo buscando cuál es la parte de tu organismo que menos está funcionando. Es algo verdaderamente eh, fantástico, ¿no?, que haya un alimento hecho por la naturaleza que tiene esas funciones. Y si tu cuerpo tiene un problema de salud en un órgano, o una glándula, o una víscera, Va empezando a funcionar ahí, que igual tú todavía no has tenido ningún síntoma, pero empieza a actuar, empieza a limpiar el organismo y a desintoxicarlo de metales pesados, de productos químicos. Voy a poner un ejemplo que dijo el doctor Link, que me llamó mucho la atención, de un señor que empezó a tomar ganoderma y notaba que cuando orinaba, orinaba de color azul y se fue asustado al médico y tenía mucho sabor metálico en la boca. O fue a preguntarle a un doctor, que es el que le recomendó, porque en la India, en China, en Malasia, en Tailandia, los doctores recomiendan el ganoderma como un alimento, no como un medicamento, vuelvo a, a insistir. Y le pregunto usted, qué se dedica? No, yo pinto, eh, yo soy pintor en una fábrica de vagones de tren y pinto eh, los trenes, con la pistola llevo toda la vida pintando trenes. ¿Y de qué color son los trenes? Azules, ahí tiene usted. Usted está eliminando de su cuerpo esa acumulación durante años de los disolventes y de los tintes de las pinturas. Es decir, su cuerpo va a ir eliminando aquellas cosas que usted ni siquiera sabe que están dentro de su cuerpo, lo que hace que su cuerpo se vaya desintoxicando. Luego regula y balancea el organismo. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el cuerpo es como un reloj o como un Ferrari. Muy bien hecho. Como una pieza, una glándula no esté regulada, descompensa el reloj, descompensa el organismo. Es como un Ferrari, si no está bien a punto el motor, no corre al 100%. Pues esto es exactamente lo mismo. Usted tiene un Ferrari, tiene que cuidarlo y mantenerlo. El mal le va a ayudar a ello, balanceando y regulando y... ...todos los órganos, glándulas y vísceras. Y luego fortalece el sistema inmunológico, que bueno, ¿qué les voy a decir hoy en día? De lo importante que es tener el sistema inmunológico bien protegido. Tenemos ahora mismo un bichito que está alrededor de todos, en todo el mundo... ...que está haciendo de las suyas. Podemos evitar que nos haga daño si somos contagiados. Y retrasa el proceso de envejecimiento, que yo creo que hoy en día... Si pregunto en algún auditorio, ¿cuántas personas quieren envejecer menos? Todo el mundo va a querer envejecer menos, ciertamente, ¿verdad? Pero obviamente esto no esto no quiere decir, porque siempre hay algún exagerado, no, y si yo tomo mucho ganoderma no te vas a convertir en un bebé. No, ¿eh? no, no es tanto el efecto, pero te va a ayudar a retrasar el envejecimiento. Vamos a aplicar un poquito el sentido común. No hay que ser exagerados, ¿no? Las cosas son como son, pero pueden ser mejor de lo que pudieran haber sido o son en este momento. Bueno, el Ganoderma hay más de 100 o 200 especies de Ganoderma. Es como las patatas, hay un montón de tipos de patatas, hay un montón de tipos de manzanas, pero no todos tienen esas propiedades que además se me ha olvidado, que aquí tienen a la derecha, adaptógeno, antioxidante, antiinflamatorio, antiviral antialérgico, antibacteriano. Tiene todas esas funciones de forma natural, pero no todos los ganodermas, sino que hay seis especies que el doctor Lin descubrió de la manera que los voy a explicar ahora, que también es una anécdota muy divertida. A mí me encantan las historias. Y él contó una historia que cuando empezó a investigar el ganoderma, porque sabía que ancestralmente su papá, su abuelo, y eran como los curanderos de de la tribu, no, por decirlo de alguna manera, y curaban a la gente consumiendo estos ganodermas. Él empezó a investigar y como no sabía cómo hacerlo se le ocurrió mezclar en diferentes corrales di, eh, montones de gallinas y en un corral tenía unas gallinas y en otros corrales otras gallinas y a cada uno le estaba echando diferentes especies de ganoderma y las gallinas iban comiendo y de repente... Al cabo del tiempo descubrió que había ciertas gallinas, esto es verdaderamente interesante, se convertían en supergallinas, porque las que no ponían huevos empezaban a poner huevos, incluso volaban más que otras. Entonces, cuando empezó a discernir que había seis especies de ganoderma que eran las que tenían la capacidad de mejorar y rejuvenecer a las gallinas, ¿no? Lo mismo pasa con las personas. Que son estas seis especies que no voy a nombrar. Este vídeo lo tendrán, de hecho, en mi canal de YouTube y también en Facebook y pueden pararlo y pueden leerlo, ¿no? Lo que no quiero es tampoco extenderme y hacer muy largo esto. Bien, dentro de lo que es el Ganoderma está el fruto y aparte del fruto está el Micelio. El Micelio, en la parte de abajo veis que pone Micelio. El Micelio es la raíz del champiñón o del hongo. Y luego está el cuerpo, que es el cuerpo fructífero, el anillo y la volva, que en este caso no tiene anillo ni volva, sino que es cuerpo fructífero. Es un hongo, que es un champiñón, que tiene las formas que habéis visto anteriormente. Hay dos partes en el hongo que tienen diferentes propiedades. Precisamente por eso nuestra empresa no solamente vende reishi, porque yo cuando fui a esa farmacia vendía reishi. Y yo le pregunté, ¿pero qué es el... ¿Champiñón, el fruto maduro o es el micelio? Ah, no, no, no, yo no, no sé lo que es eso, no sabía. Bueno, no sabía porque hay muchas empresas que venden ganoderma, pero no están especializados en la investigación, en el estudio y en la producción de forma profesional del ganoderma. Nosotros tenemos el RG, que es el fruto completo, y luego tenemos el GL que es el micelio. ¿Por qué? Porque tienen diferentes funciones, que ahora vais a ver las diferencias. Aquí tenéis eh, los dos productos, RG y GL. Porque muchas veces la gente me dice, bueno, ¿y yo qué tengo que tomar? ¿El RG o el GL? Vamos a ver. Es igual para que lo vayas a tomar. Siempre es mejor tomar los dos juntitos, porque se complementan. Si tomas solo de uno, está bien. Si tomas solo de el otro está bien. Si tomas de los dos está mucho mejor. Es mejor tomar por ejemplo uno y uno de aquí o dos y dos de aquí que tomar seis solo de este o seis solo de este. porque Porque se potencian y se complementan entre sí. Es más importante siempre juntitos. Vale. Ahora vais a ver por qué. Fijaros. Aquí son los dos botes. Por ejemplo, en lo que es el RG tienen 270 miligramos de polvo que es eh, extraído de, ¿cómo se llama esto?, ya no me acuerdo, eh, concentrado de ganoderma. Eh, no, no es, no es, se le ha quitado toda la fibra, que la fibra no es más que fibra, y tiene lo que son las, las, lo más importante del ganoderma, y luego está el GL, que es el micelio, y tiene 450 miligramos. Aquí vemos que en la misma cantidad de polvo hay una diferente densidad, es más denso el GL que el RG. Bien. Aquí tenemos un poquito, una descripción de lo más importante. El RG, que es el fruto, Si yo tenía un champiñón por aquí y no sé dónde nada. Ya os lo enseñaré luego. Eh, el RG tiene 2.000 partes por millón de germanio orgánico. ¿Qué es el germanio orgánico? Pues es una sustancia que tiene unas propiedades extremadamente importantes. Esto es, el RG se hace con esto y el GL con la raíz. Bueno. El RC veis que tiene aminoácidos, minerales, adenosina, germanio, polisacáridos... Es muy efectivo para mejorar la circulación sanguínea, regula el sistema digestivo, fortalece el sistema inmune, mejora el vigor de la piel. En la circulación hace que el cuerpo module la densidad de la sangre. Tiene efecto antitrombótico, pero es que además tiene una cosa muy importante, es un modulador. Quiere decir que si una persona tiene la sangre muy espesa, la pone más delgada. Y si es muy delgada, la pone más gruesa. La pone en el punto correcto. Por eso es un modulador. ¿Sí? Bien. Existen frascos de 30 cápsulas, 90 cápsulas y 360 cápsulas, que son estas grandotas. Bien. Es importante combinar el GL y el RG juntos. Dosis recomendada para una persona sana que no tengan ningún problema de salud de una o dos cápsulas dos veces al día. Estamos hablando de tomar cuatro cápsulas o dos cápsulas repartidas en dos tomas, que se pueden tomar en dos tomas o se pueden tomar incluso en una toma a la mañana antes de desayunar. ¿Por qué antes de desayunar? Porque cuando el estómago está vacío... Absorbes los nutrientes mucho más rápidamente que si lo mezclarías después de las comidas, porque entonces se va a mezclar con otros nutrientes y la absorción puede ser menor. Ahora vamos a hablar del GL, que es el otro producto que tenemos aquí, que es, como recordamos, la raíz. ¿no? Pero aquí hay una curiosidad. El Ganoderma, el RG, se cultiva en 90 días y el GL, la raíz, se cultiva en 18 días. Porque el doctor Lin descubrió que en 18 días la raíz es cuando tiene mayor potencia y mayor, mayor capacidad antioxidante y sus nutrientes están en mayor densidad, está más concentrado. Si en vez de tener 18 días tuviera 25, va mermando porque se queda envejecido ese micelio. Y en el enano del mar son 90 días. Si es menos, es peor. Y si es más... Es peor. es decir, 90 días, este es un tamaño de un champiñón reishi, ganoderma, de 90 días. Esto es un auténtico, ¿eh? esto es de verdad. Es como corcho. Es, es, es... Nosotros tenemos otro producto, que es esto, que es para hacer test, que es el ganoderma cortado en trocitos y lo tocas es como si fuera un corcho, es algo sorprendente. No es comestible de esta manera. Bien, es para hacer té. Ahora bien, vemos aquí una diferencia, quiero que observen, fijaros, 2.000 partes por millón el germanio orgánico el RG y 6.000 partes por millón el GL. Al ser tan importante esa cantidad de germanio orgánico, el doctor Lin decidió hacer dos productos con el mismo fruto, pero con diferentes tiempos de cosecha y con diferentes partes del hongo ganoderma. Solo empresas especializadas en la producción de una forma eh, farmacéutica de alta calidad, porque estamos hablando de productos de grado farmacéutico, aunque sean productos naturales. No estamos hablando de un suplemento nutricional común y sencillo, que hay muchas empresas que venden ganoderma pero no sabe si es micelio o si es fruto, o luego vais a ver la diferencia. Igual es un ganoderma que se ha cultivado durante 180 días, es mucho más grande y no tiene propiedades las mismas que el de 90 días. Bien, aquí vemos que tiene eh, 450 miligramos, un suplemento dietético, tonifica el riñón, el hígado y reduce la tensión arterial y también oxigena las células. Bien, aquí dice, obviamente, que es conveniente combinar el RG y el GL. Aquí tenemos diferentes efectos que no voy a enumerar porque son un montón. Sin embargo, eh, esto lo podéis encontrar en Internet en cualquier momento. Si pones RG y GL, diferencia, y pones mi canal de YouTube o cualquier otro canal de YouTube te lo van a explicar. Pero, a modo general, veis que sirve para muchísimas Cosas. Los dos productos tienen las mismas funciones, sin embargo, cada una de ellas está especializada y reforzada para otras funciones, por, por ejemplo, la cantidad de germanio orgánico. Bien, en mi canal de YouTube, que es muy fácil de encontrarlo, si pones diferencias entre Ganoderma, RG y GL, -M -M, vas a encontrar toda esta información mucho más detallada y mucho más eh, explicada para que puedas eh, saberlo si quieres saberlo, ¿no? En mi canal de YouTube tenemos que recordar que hay más de 700 vídeos y 8 años de trabajo. Hay muchísima información. Bien, otra cosa importante. Tiene 154 antioxidantes este champiñón. No hay ningún otro alimento en el reino vegetal que tenga tantas propiedades. Todo el mundo sabe que los aguacates, las naranjas, los tomates, el brócoli son alimentos súper saludables. Pero, Pero, obviamente, no hay ningún alimento con tantos antioxidantes. Pero, aquí hay una cosa muy interesante. La naturaleza ha unido todos esos 150 antioxidantes, más otros principios, triterpenoides, polisacáridos, de una manera que hace que haya una sinergia entre ellos. Por eso tiene tanto efecto positivo en el organismo. Bien, vamos a hablar del germanio orgánico. ¿Por qué es tan importante? De hecho, incluso se vende el germanio orgánico aislado en suplementos nutricionales. Tiene la capacidad de hacer que el cuerpo conduzca y obtenga, obtenga el oxígeno dentro de las células y dentro de las mitocondrias aumentando nuestro sistema inmunológico, incluido con la vitamina C de cualquier otro alimento, que ayuda a destruir sustancias tóxicas y mejora absolutamente muchos problemas de salud. De hecho, hay muchas enfermedades que empiezan por un déficit de absorción de oxígeno. Entonces, por eso es tan importante. Aquí vemos en la columna de la derecha el canoderma bebé, que se llama, es decir, la raíz, el GL, en 18 días, no en 20 ni en 15, en 18 días de producción, tiene 6.000 partes por millón. Sin embargo, el ganaderma normal tiene 90, en 90 días tiene 2.000, tiene 3 veces más. Sin embargo, el ajo, que tiene muchas propiedades medicinales, aunque es un alimento, todo el mundo lo sabe, tiene 500 partes, es decir, tiene 10 veces menos. La sábila o la aloe vera, que le llamamos aquí en Europa, otros cientos, y el ginseng, tiene 175. Hay mucha diferencia. Pues es tan importante el ganoderma. Pero cuidado, tiene que ser ganoderma cultivado 90 días. O micelio de 18. No cualquier ganoderma que esté cultivado de cualquier manera. Ahora bien, fijaros. Ahora bien, es importante que me que sepáis, en, si estáis aprendiendo algo, que compartáis en Facebook a estas publicaciones y estos vídeos. Es importante que expandamos esta información. Ahora vais a ver una información muy importante también. Eh, no son solo palabras que, bueno, yo he aprendido y yo he dicho, o usted dice usted aprende. Tiene que haber una evidencia científica. Si no, todo esto no nos sirve para nada. Si no, nos van a decir que somos pseudociencia. Yo no soy médico. No necesito ser médico. Yo sé leer, sé investigar, Aprender, llevo ocho años investigando el ganoderma y llevo más de 30 años investigando temas de nutrición. Algo sabré. Ahora bien, aquí tenemos una página web que pone Europa, Europe PMC. ¿Qué es esto? Bueno, esto es una plataforma científica abierta que permite el acceso a una colección mundial de todo el mundo mundo de todas las publicaciones científicas y de temas biológicos que son de confianza en el mundo. Es decir, es una página web que tiene la autoridad. Tiene más autoridad que cualquier médico que puede dar su opinión por falta de conocimiento, porque aquí está englobado todo el conocimiento mundial científico, en el cual tiene socios como PUMED y un montón de patrocinadores que están mirando, que son empresas de biología, empresas científicas de estudios científicos de todo tipo. Aquí, por ejemplo, en ese link podéis encontrar más de 90 eh, menciones del Ganoderma, incluso para COVID. Eh, es decir, que esto no es que lo diga yo. Lo que yo diga no tiene ninguna importancia. Yo puedo ser el mensajero de la información que estoy dando. Ahora bien, esto, Europa PMC, tiene la autoridad por encima... ...de cualquier persona individual. Porque aquí están los estudios de muchísimas personas. Y dice que los triterpenoides de ganoderma lucidum son inhibidores potenciales en diagnósticos moleculares del COVID. Es decir, esto es algo muy importante, señores. Queremos proteger nuestra salud. Usted puede proteger, quiere ayudar a las personas que usted conoce a que protejan salud, puede ayudarles, comparte esta información, póngase en contacto con la persona que le ha invitado, ayude a sus seres queridos a que sepan la verdad. Es una información que realmente está oculta porque no conviene a ciertas personas. Pero a usted le conviene tener esta información y ser consciente de una realidad que además científicamente está Avalada con autoridad. Esto es muy importante, señores. Esto no es un cuento chino, ni es un producto chino, que también pueden encontrar Ganoderma en algún centro chino. esto es un producto hecho con un laboratorio farmacéutico que está en Malasia. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de otro tema de autoridad. Eh, en Google Académico, si usted pone Ganoderma, va a encontrar 91.900 resultados de información científica y médica. Por ejemplo, en la primera, el primer link encontramos una revisión anual de biotecnología del 2007. Vamos, esto no es de ayer, ¿eh? lo anterior es de este año, porque es del COVID. Habla del ganoderma lucido y sus compuestos farmacéuticamente activos. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso hay otros superalimentos como la cebolla o el ajo que tienen propiedades farmacéuticamente activas, pero el ganoderma es muchísimas más. Y no lo digo yo, lo dicen empresas de biotecnología que tienen obviamente esa autoridad para que una persona con el mínimo sentido común pueda llegar a valorar cómo para decir, yo quiero tomar ganoderma, yo quiero tomar RGIGL, yo me quiero hacer un té con ganoderma porque yo quiero protegerme de estar enfermo o de mejorar mi salud o de rejuvenecer o envejecer menos que no es poco hoy en día con la que está cayendo. En fin, es así de simple. No importa lo que usted crea. No, es que yo no me lo creo. Que no importa. No tiene ninguna importancia. Yo no me lo creo. Yo he visto resultados que no me los creo. Qué importa lo que yo me crea. Si hay autoridades como, por ejemplo, el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, de Medicina Complementaria Alternativa en tratamientos de cáncer, nos explica que los hongos medicinales se están utilizando. Lo que pasa es que lamentablemente no se pueden patentar, no se pueden proteger su venda. Son productos que, si se compran en el lugar correcto, cultivados de la forma correcta, que ahora vamos a hablar de esa cosa tan importante. Pues no todos los ganodermas son iguales, ni todos los ganodermas están cultivados de la forma correcta, ni todos los ganodermas pueden tener efectos beneficiosos, incluso pueden estar contaminados. Importante. Nosotros tenemos en nuestra empresa, para usted, para que pueda protegerse, tenemos tés, tenemos cafés con ganoderma, tenemos chocolates, tenemos productos varios con ganoderma de alta calidad, grado farmacéutico, pero sin ser un medicamento ¿eh? importante. Ahora bien, vamos a ver, muchas personas no, no han estudiado ni han analizado profundamente, yo que soy súper escéptico, yo tengo que entender las cosas para comprenderlas y poder transmitirlas. Hay una manera de cultivar sin riesgo de contaminación de metales pesados, sin riesgo de contaminación de herbicidas, sin riesgo de ser un producto de baja calidad, sin riesgos de ningún tipo. Si la plantación está hecha en el suelo, todos sabemos hoy en día que por la lluvia, eh, no sé si ustedes saben, pero eh, creo que fue en Kioto, en Japón, el último escape radioactivo que hubo de una central nuclear, 48 horas después la nube radioactiva estaba en Londres. Esto no se ha hablado, porque no querían asustar a la población, pero en 48 horas la lluvia que venía ya estaba contaminada. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier fruta, verdura que esté plantada en el suelo o en un invernadero en contacto con el suelo por un torrente por debajo del suelo puede estar contaminado de hecho mucha gente no sabe investiguelo no me crea yo le pido por favor no me crea lo que yo le digo que ahora tenemos ¿Qué Bien. Eh, los champiñones los hongos absorben del suelo o de los troncos los metales pesados de hecho hay un estudio en España sobre eso es muy peligroso coger setas y hongos en el monte pues pueden estar contaminados, porque absorben los metales pesados, el plomo, el cambio, etc. Y usted se va a ingerir y pueden ser negativos. Sin embargo, si están producidos en bolsas de polietileno, con cáscara de arroz y con una serie de nutrientes naturales, en un ambiente controlado, sin ningún riesgo de que le caiga agua de lluvia, sino que haya ningún tipo de contaminación, ni pesticida, ni herbicida, y tengan los sellos de calidad, 14.001, AINOR eh, ...y un montón de certificados de calidad que tiene esta compañía, usted no sabe si realmente su producto está garantizado en calidad y en pureza. Bueno, nosotros tenemos ese tipo de cultivo. Aquí vemos un poquito las imágenes de nuestra empresa. Es un laboratorio farmacéutico que trabaja con productos naturales. No es habitual realmente... No estamos acostumbrados a este tipo de productos. Están todos con mascarilla. Y no es por el COVID, ¿eh? es porque están trabajando en un ambiente controlado, libre de patógenos, virus y cualquier tipo de bacterias. De hecho, estos son los invernaderos donde están cultivados. La fábrica está en una zona de la selva, no hay industrias alrededor, no hay ningún tipo de contaminación. Incluso es controlado el agua con el cual se suelen regar, es como una especie de difuminadores, yo he estado allí. Ese es el tamaño de 90 días. Si es más grande ya pierde propiedades. Ahora vamos a ver, por ejemplo, los cultivos, en la siguiente diapositiva, de otras empresas que venden ganoderma a granel. Usted puede ir a Amazon, Ebay, Aliexpress y va a encontrar bidones de 20 kilos, 100 kilos, 1 kilo a 10 euros. Puede ser ganoderma orgánico, ¿eh? perfectamente. Igual está cultivado orgánicamente. No, orgánico quiere decir que no tiene pesticidas, no tiene herbicidas, no han utilizado compuestos para abonar, que sean artificiales. Pero si están cultivados en el suelo, perfectamente pueden estar contaminados con cualquier cosa. Estos son los cultivos que otras empresas utilizan. En el suelo, en invernaderos, las personas que trabajan no se ponen en mascarilla, están en cualquier lugar. Y luego el tamaño, cuidado, Importante. El tamaño es muy grande. ¿Qué quiere decir? Que son ganodermas muy viejos. Como ellos lo venden a peso, no son el fabricante muchas veces no es el productor, el investigador, el cultivador. Son empresas que cultivan y venden a fábricas que lo procesan y luego lo venden. Muy barato. ¿Por qué? Porque no es tan efectivo, obviamente. No tienen la misma calidad, no tienen la misma potencia, no tienen nada que ver. Esto es muy importante. Por eso tenemos que saber que tenemos que comprar calidad. Es un producto excepcional. ¿Cómo funciona el organismo? De 1 a 15 días, normalmente esto es una media, esto no es exacto. El que detecta qué tipo de problema tiene uno de salud, empieza a detectar los tóxicos que tienes ocultos en el organismo y empieza a regular tus funciones. De 1 a 30 días empiezas a desintoxicar. Hay personas que pueden tardar más ...o menos en desintoxicar. Y también todo depende de la cantidad de producto que uno esté tomando. Si toma menos de lo que debe, que no es fácil saber cuál es la que debe tomar cada uno... pues si empezamos a tomar de una manera concreta que luego os explicaré... ...va desintoxicando el organismo. Puede notar uno que cuando orina huele muy feo... ...o echa un color muy oscuro, o suda con un olor muy feo... ...o de repente se siente que tiene como un catarro o una gripe... ...porque su cuerpo empieza a desintoxicar muy rápido notas diferentes cosas, o sabor metálico en la boca, porque empiezas a eliminar también eh, por la boca diferentes eh, sustancias químicas que tienes almacenadas. Normalmente, de uno a seis meses, empieza a regular las funciones del organismo. Por ejemplo, eh, no voy a hablar de enfermedades, no pero yo he visto personas que tienen ciertos problemas de salud incurables, hipotéticamente, y en cosa de dos tres meses empiezan a notar mucha mejoría. Algo verdaderamente sorprendente. Si es importante, siempre me gusta decir, acompañar el consumo del ganoderma con una alimentación correcta que no es fácil saber cuál es. Porque cada persona es un mundo, hay ¿eh? que hacer un análisis de cada persona. ¿no? Pero bueno, aunque no le hagan eso, el ganoderma le va a ayudar a todo el mundo. Y luego, a partir de 6 a 24 meses, empieza a reparar diferentes partes del cuerpo y empieza a hacer que el cuerpo empiece a regenerarse en órganos, vísceras y glándulas y automáticamente de 6 a 24 meses o de 1 a 3 años empieza a rejuvenecer o a envejecer mucho más lentamente, el que ha envejecido mucho por un estrés muy grande, por una alimentación muy deficiente o por un consumo masivo de medicamentos que pueden llegar a ser tóxicos en algunos casos, yo siempre recomiendo por favor, léete lo que viene dentro, el papelito léetelo no es para que te asustes, es para que sepas qué es lo que estás tomando. La gente no se lo lee. Léetelo, es tu responsabilidad. Y verás que si has tomado muchos medicamentos que tienen efectos feos, obviamente el más va a tardar un poquito más o va a tardar un poquito menos. a mejorar tu organismo. Bien. Vamos a hablar de dosis. Mucha gente me dice, no, ¿y cuánto tengo que tomar? Primero decirles que no existe absolutamente ninguna mínima posibilidad de efecto secundario negativo. De hecho, si ponen en internet, efecto secundario del ganoderma, algún artículo saldrá. ¿Por qué salen artículos? Esto es muy sencillo. Obviamente no porque han tomado el ganoderma de alta calidad, porque han tomado cualquier ganoderma. Cuidado, porque incluso ha habido en la FDA en Estados Unidos, yo he visto, y en el Ministerio de Sanidad de España también, partidas de empresas que no han autorizado su venta. Obviamente nuestro producto está regulado por Sanidad en España, por INVIMA en Colombia, por la FDA en Estados Unidos, está autorizado a su venta como suplemento nutricional. Esto es muy importante. Sin embargo, ha habido partidas de otras empresas que no han sido autorizadas a su venta porque han encontrado impurezas o han encontrado una calidad muy baja o han encontrado otras cosas. ¿no? Esto es importante. Esas empresas que han vendido un producto de tercera categoría o tercera calidad o mala calidad es la que ha podido generar un efecto negativo. Y luego, obviamente, no, es que estaba tomando ganoderma, pero ¿qué calidad tenía esa ganoderma? Es que la, la senta muy mal, pero ¿por qué la senta muy mal? Porque estaría de mala calidad. Esto es muy importante. Es como, por ejemplo, no, es que se bebió un vaso de leche caducada, mal procesada, mal depurada, y se murió. Es que la leche mata a la gente. No, cuidado. No, hay que ver, hay que analizar cada caso punto a punto. Bien. Porque Aquí tenemos la fuente, es Yane Yao, que es una señora, que es enfermera, que lleva trabajando en la empresa más de 12 años y ha tratado a muchísima gente, porque ella como enfermera y tiene, también ha hecho un doctorado en medicina natural en la India, creo, y en Malasia, tiene los conocimientos. Esto es una recomendación orientativa. Todo depende de, por ejemplo, si es una enfermedad grave o no es grave o es una dosis de mantenimiento o una persona sana. ¿Eh? Normalmente se toma de forma escalonada, no de golpe. Incluso yo recomiendo siempre la primera semana tomar café negro. ¿Me das un sobrecito a mi café negro? Eh, tengo aquí a mi esposa que me ayuda. El café negro al ser café arábica y robusta, gourmet, de altísima calidad, viene con café fermentado en ganoderma. Entonces es bueno que una persona empiece a tomar un sobre de café al día la primera semana para que su cuerpo se vaya acostumbrando al efecto de ganoderma y poco a poco empiece a hacer funcionamiento en su cuerpo. Una vez que ya lleva una semana, empieza con las cápsulas tomando una cápsula de RG y una cápsula de G la primera semana luego en la segunda semana dos cápsulas, luego cuatro y luego seis y luego va subiendo. Este es el café de... que tenemos nosotros. Este café este sobre, este es uno de los mejores productos de nuestra empresa, pero es el mejor café del mundo. No tenga ni la más mínima duda. Si no fuera así, no existiría una empresa como el XN, que ha crecido un 400% en los últimos 10 años. Si no fuera tan efectivo como nosotros decimos, no hubiera crecido tanto. Se hubiera quedado, en, como otras empresas, que no crecen en momentos de crisis. Aquí equivale a tres cafés, tres tintos o tres cafés solos. Con esto usted puede mezclar un litro de café o hacerse tres tazas de café. Bien. Aquí tienen las dosis. Depende la enfermedad, depende el problema de salud, depende cuánto quiere ganarse. Bien. Ahora hay una hay un vídeo en YouTube. Yo le recomiendo que vaya a Google o a YouTube y ponga TOMLM dosis y suscríbase a mi canal porque verá muchos vídeos interesantes. Y le pregunta al doctor Lin, eh, ¿existe posibilidad de una sobredosis con ganoderma? Es una pregunta muy común. Y él responde, ¿existe una, una probabilidad de una sobredosis si usted toma una sobredosis de pan, una sobredosis de arroz? No existe. Esto es exactamente lo mismo. También el arroz tiene unos efectos en el organismo. Y el pan, depende de qué tipo de pan sea. Me Voy a hacer un ejemplo hoy, en vivo y en directo. Voy a consumir, fijaros, las tengo aquí preparaditas. Las voy a contar para que vean que yo no engaño. Mira, no sé si se podrá ver. A ver. a ver. Eh, una, dos, tres, cuatro. Bueno, hay ahí, ahí. hay 22 11 y 11 reges ...y voy a coger... ...córdices que aunque no estemos... ...no esté de córdices... ...voy a abrir... Ahí ...ya veis que está cerradito todavía... ...sí, voy a tomar por ejemplo... ...tres córdices... ...o cuatro, parece que esta mañana... ...si no está esta noche tendré que hacer ejercicio nocturno... ...si no hago ejercicio nocturno... ...aquí tenemos otros cuatro, a ver si se ve... ...otros cuatro... Y vamos a mezclar un poquito, vamos a hacer un cóctel, un cóctel de productos naturales, que son muy positivos para la salud. Y vamos a mezclar un poquito de Androge, que es otro producto que ha salido en el mercado maravilloso. Y vamos a coger, pues no sé, los que caigan en el bote, pues, mira, aquí hay unas cinco o seis. Bueno, vamos a coger todas, las vamos a poner aquí. A ver, y si mañana esté vivo, <risa> que es una broma, esto, esto no hace nada, esto es alimento... Yo estoy acostumbrado. Obviamente esto es un experimento. No, esto es una demostración de que no hay efecto secundario. Obviamente una persona que no ha tomado esto nunca no va a notar nada probablemente. No le va a sentar mal. Eh, no le va a hacer ningún agujero en el estómago. Pues esto no son medicamentos. Eh, no le va a hacer ningún daño. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay sobredosificación que no te va a hacer daño, que no, que no tengas miedo. Lo que te va a hacer daño es que no te lo tomes, porque efectivamente los productos naturales no hacen daño. Bueno, cuidado, ¿eh? no te comas cinco, cinco cabezas de ajo, porque entonces sí te hace un agujero en el estómago, cuidadito con el ajo. Pero esto no tiene nada que ver con el ajo. Bien, no me he puesto rojo tampoco, ¿verdad? ¿Eh? Ni se me han dilatado las pupilas, no pasa nada. Bien. Hay una cosa que también es una cosa que hay que tener mucho cuidado con las falsificaciones. La compañía tiene prohibida la venta de los productos en Amazon, eBay, Alibaba y demás. Sin embargo, cuando un producto es bueno y se vende bien, existen falsificaciones. No te arriesgues a comprar falsificaciones. Compra a aquella persona que te pueda asesorar de cómo utilizarlo, de cómo consumirlo, eh, qué tienes que tomar, porque tenemos muchos productos que son especializados en algunas cosas y en otras. No te arriesgues, no arriesgues tu salud. Habla con un distribuidor que esté formado, que tenga conocimientos o que tenga contactos que tengan conocimientos que te puedan ayudar a utilizar el producto correctamente. No porque te vaya a hacer daño, obviamente si compras un producto original no te va a hacer daño pero para que puedas sacar el provecho máximo, para que puedas utilizar la cantidad mínima necesaria para tener el mayor resultado posible. Yo siempre he sido de la teoría, ¿para qué me voy a tomar 20, si con 5 voy a tener el mismo efecto? ¿No? Vamos a ser coherentes y vamos a tener sentido común. Si llevo 8 años en una empresa... Ocho años investigando el granoderma por algo es, ¿no? Porque a mí me gustan las cosas bien hechas. Y esta es la presentación que quería haceros. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches, como digo, en mi canal de YouTube. Suscríbete a mi canal de YouTube y estoy abierto a cualquier pregunta.